Los nuevos tipos de ERTE en realidad lo que hacen es legalizar una práctica que ya con carácter excepcional durante el periodo de COVID se había planteado, que es la posibilidad de suspender de suspender eh, mediante un ERTE las relaciones laborales, pero eso sí, financiada por las cuotas de la Seguridad Social en base a, a las prestaciones por desempleo, Una unas características otras, y la nueva modalidad de otro tipo de ERTE, que es el ERTE-RED, en realidad lo que hacen es... Eh, ...actualizar un sistema que se utilizó en eh, las reconversiones industriales, que era, que digamos, era eso, con, utilizar con, con cargo a la, a la Seguridad Social o, a, o al, al SEPE las prestaciones que se hacían de desempleo, pues regularizar lo que es un saneamiento y reestructuración de los sectores, con lo cual... Eh, no hay muchas modificaciones sustanciales y lo que hay son más bien adaptaciones a las necesidades concretas que tiene eh, en el momento en que nos encontramos, en la coyuntura después de la pandemia y eh, de un aumento de salida de una cierta crisis económica. Y esto es lo que, lo que se está planteando en concreto, lo que con dice la reforma en sus términos en los que ha sido aprobado.